Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar cómo saber quiénes son los suscriptores en nuestro canal de YouTube. Comencemos para ello, vamos a Creator Studio, hacemos clic. Ahora, hacemos clic en comunidad. Hacemos clic en suscriptores. Acá tenemos todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube. Ponemos cargar más. Y así hasta que veamos todos los suscriptores. Los podemos ordenar de más populares. Y de más recientes. Y para saber a qué canales nosotros estamos suscritos, vamos acá, donde están las tres rayas. Hacemos clic. Esperamos. Ahora hacemos clic en suscripciones. Esperamos. Y acá aparecen todos los canales a los que nosotros estamos suscritos. Lo podemos buscar por el buscador, ponemos el nombre del canal que queremos buscar. Ponemos buscar. Acá apareció el canal que buscábamos, hacemos clic. Sé que muchos van acá a canales y buscan su canal para fijarse si este canal está suscrito al suyo. En este caso voy a buscar mi canal ahora. Acá lo encontré, Interloud News. Bueno, esto es todo amigos, muchas gracias.